Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy lo que vamos a hacer es eh, bueno, pues grabar unas baterías utilizando la, la Yamaha, la 01V96i y para ello nos hemos ido a un sitio mítico eh, en la Sierra de Madrid, en España, a Morra Bueno, aquí veis la 01V96 que hemos utilizado para, para grabar eh, veréis que hemos utilizado 13, 13 pistas, 13 micros de la batería y hemos utilizado aparte de los previos de la 01V96i estos previos que tengo aquí voy a poner un poco más quieto que si no, no veis nada arriba veis que tenemos un un Warama Audio el WA-273-EQ que es una emulación de, bueno, pues del conocido NIF-173 y abajo hemos utilizado también el War Audio el 412 que son bueno, pues un, unos previos eh, geniales que son tipo API ¿no? Entonces, bueno, luego en el ordenador tenemos el, el Cubase y como veis aquí en la mesa, que la paramos un momento en la imagen eh, hemos utilizado 13 micros eh, a la derecha veis que entran 4 por, por los niveles de línea de las pistas 13 a 16 de la mesa son los que vienen de los, de los previos que tenemos eh, a la derecha que os enseñaba antes y el resto de micros van a utilizar o voy a utilizar los previos de la 0196 y lo veréis a la izquierda el resto de micros para la caja como veis aquí tenemos el Shure SM57 también típico, y debajo el AKG, el P4, para coger el bordonero, el botón. Luego los Toms hemos utilizado el, los micros de Lewitt, de un pack que viene, que viene de batería, que tenemos eh, y que utilizo muy bien, para, utilizo habitualmente porque suena muy bien, ¿no? Aquí en, en el Cheston el, el AKG, el C1000S, el MK4, que la verdad es que coge, es genial para este tipo de cosas, ¿no? Pues sobre todo para echarle el, para el Cheston y cosas brillantes, incluso acústicas y demás, ¿no? Y de arriba, bueno, pues el LCT 140, que son, que son de Lewitt también, que son de condensador. Y abajo en el bombo tenemos lo que es en, la, en el parche de fuera, el el, Lewitt, el 340, que es también para Rex, que es para bombos. Y dentro hemos metido para coger la maza un, un AKG, un, un D40. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues ahora vamos a, a empezar a tomar la grabación y, y luego cuando la hayamos grabado, bueno, estos tenían unos ROOM. También detrás, para coger la habitación, pues unos Lewis. entonces, bueno, pues ahora, eso es como sonaba la toma, y ahora vamos a, a ver cómo... cómo se fue grabando, cómo sonan las piezas en crudo, con los previos y lo que hacemos con la mesa para ecualizar y demás. Entonces, ahora lo que vamos, yo os he enseñado un poco cómo hicimos la grabación de, de toda la batería y vamos a hacer vídeos separados eh, por cada elemento ¿no? y luego para ver el, el resultado final. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar ahora con el bombo y en los siguientes vídeos vamos viendo el resto de, de elementos. Vale, bueno, pues aquí tenéis las piezas de la, de la batería que grabamos en el, en el ordenador, vale y tenemos aquí las dos primeritas que son el bombo el bombo que tenemos fuera, recordáis un, un Lewitt, el micrófono, un 340 REX que coge muy bien lo que es la frecuencia grave además incluso tiene un, un conmutador para realzar lo que es el, la parte baja de las o sea, de subfrecuencias del, del bombo y el KICK IN, que recordáis que teníamos un caja el, el de 40 ¿vale? eh, este dentro de aquí es un micrófono dinámico que, que en realidad como las frecuencias graves no, no me interesan, por debajo de, aunque sí, que llega, llega a coger, creo que la especificación del micrófono, alrededor de los 50-40 Hz, también lo recibe, pero lógicamente lo recibe en un plano mucho más inferior que el resto de frecuencias, digamos que a partir de 70-80 ya pueden estar niveladas en el, en el espectro ¿no? de, de lo que recoge pero esa parte de la maza que vamos a coger no, no nos interesa, de hecho la, veréis ahora que la vamos a, a recortar y porque va a estar el, el, el Lewitt, el, el 340REX recogiendo esa parte de frecuencias ¿no? entonces vamos a hacer una combinación de ambas, tanto para coger el, el tono de mezcla de, del bombo y tanto coger exactamente que queremos que suene de grave y de agudos y hacer la mezcla con los dos micros para ecualizar lo menos posible y además con el kicking con el AKG, el de 40 vamos a coger la pegada del, del bombo y de la maza para que nos dé ese, ese golpecito que pega al bombón ¿no? sobre todo en canciones de rock y demás ¿no? entonces bueno, vamos a, vamos a pasarlo lo que hemos hecho ahora es devolver estas 12 pistas que tenemos grabados de la, de la batería las devolvemos a, a la mesa, la segunda capa y ya lo vamos, lo vamos viendo lo que hacemos con cada uno de ellos bueno, como os dije ahora lo que vamos a hacer es devolver las 16, 12 pistas perdón, Que están grabadas otra vez a la mesa A través de bueno, pues del, del patch, aquí simplemente lo que tenéis que hacer es en la, segunda, la segunda capa como, como aquí veréis Traer las pistas, las traigo de la USB 3 Que sería el primer canal de bombo, segundo canal de bombo los micros de caja y demás aquí repartidos en la, en la segunda capa no aquí las 12 pistas que tenemos ya lo que vamos a hacer es tratar esa grabación que hemos intentado hacer lo más pura posible de sonido a través ya de, de la mesa no entonces en este vídeo vamos a tratar el bombo, es decir tenemos las dos pistas que tenemos aquí que son las dos que vamos a tratar ahora recordáis aquí teníamos en esta primera pista el, el micro -levit, eh, 340 Rex que es la que vamos a utilizar de, de graves y subgrave y aquí tenemos la maza del, del bombo con el acaje, vale, el de 40 vale. entonces primero vamos a tratar lo que haríamos con, con ellos dos lo único que tenemos que hacer es en principio igualarles ¿no? porque están a, a dos distancias es una cosa importante cuando grabéis llevar vuestro metrito para saber las distancias que tenéis porque luego además todo esto lo vamos a retrasar en base a los elementos más lejanos que tengamos ¿no? en este caso aquí en el 11 y el 12 teníamos los dos micros de, de room que teníamos en la habitación y aquí los dos overheads los LCT de, también de Levit ¿no? que son de condensador Entonces lo normal es siempre emparejar todas estas pistas yo lo que suelo hacer es emparejarlas a los overheads en, en delay, en retardo y la room como en realidad lo que buscas es la room de la habitación en realidad no importa que estén desfasadas en cuanto a, a cuando llega el sonido al micro ¿no? es cierto que son los que están más lejos pero la idea del room un poco es escoger eso pero en ocasiones lo que hago también es eh, acercarlos a, a los overheads vale entonces nos seríamos en los retrasos del delay si queréis hasta hasta el room ¿no? en digital cuando tenéis grabado y luego lo vais a montar si queréis en en ya en la grabación en realidad lo que hago es mantener los overheads como punto de referencia y lo que hago es al revés, los room los acerco a los overheads, es decir, le pongo un delay negativo, que se lo podéis hacer en la DAO. Si lo estáis haciendo en directo, no. Lo normal es, bueno, en directo lo normal es que no tengáis room, porque es una locura que pongáis un room en directo. Entonces normalmente esto lo tendréis nada más para grabaciones. Y jugáis con ello, lo podéis utilizar como reverb, natural o como. Bueno, como queráis un poco, ¿no? Que le da ese rollo a bueno pues a, a la batería y, y realmente es cuando es una batería acústica no volveáis ahí un poquito de grande y de, y de lejos Hay que cualizarlos muy bien para que para saber lo que queréis hacer con, con ellos vale pero bueno eso ya lo iremos hablando cuando iremos en el vídeo que le toca a los overheads a los rooms lo haremos en el mismo vale entonces en principio aquí tenemos el, el, el bombo vale entonces eh, bueno vamos a, a empezar a escucharlo y a, y a grabar para, para ver qué es lo que podemos hacer en principio con él lo que vamos a hacer es inicialmente como os dije es igualarlos en el, en el delay ¿no? entonces lo podéis hacer aquí en, en la mesa si queréis igualarlo a través del, de, de los insert delay ¿vale? que tenemos aquí el canal en este caso 17 y 32, los delays que vamos a hacer ¿no? como recordáis que, que ese es el bombo que está en, en la parte de fuera justo en el parche y ese está dentro, en realidad lo que tenéis que hacer es atrasar el que está dentro la distancia que, que haga falta. Estaba aproximadamente, lo recordaron unos 30 centímetros y lo que retrasamos fue, creo que recordar que, que 0,85 85 milisegundos, muy poquito pero veréis la, la diferencia que, que ocurre ¿no? cuando, cuando lo haces y lo quitas ¿no? el retraso de 0,90 por ejemplo ¿no? vamos si quieres escuchar los dos sin tocarle ninguna ecualización vale para ver qué es lo que pasa con los delays vale ahora estáis oyendo los dos bombos a montar que le ponemos el delay como se iguala lo veis como una especie como de reverb, como si sonase un poquito después parece una tontería que son, nada son 9 milisegundos pero de esta manera lo tenéis ya de, ahora mismo igualados las los dos los dos eh, micrófonos vale entonces ahora vamos a quitar el, el micro de, de dentro vamos a ir solo con el grave creo que le, le oiréis ahí vale entonces lo que vamos a hacer es primero ecualizarlo no como os he dicho lo primero que vamos a hacer es eh, ya lo tenía yo aquí desde cuando estuvimos diciendo, pero lo que vamos a hacer es eh, básicamente, bueno, hacer un, un corte de un high pass filter, ¿no? De, de paso alto, es decir, vamos a, vamos a quitar excesivas resonancias por debajo de 30 o de 35 aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es darle un poco de caña donde queremos que, que se utilice este, este, este micro, ¿no? Que es en el gordo del bobo, ¿no? Alrededor de los 60-80 hercios, ¿no? En este caso, bueno, pues nosotros estamos dando en en el low mid aproximadamente, pues eso, en los 60, 3,2, 3,3 decibelios, ¿vale? Y luego lo que hacemos en, en las high mid es, eh, bueno, lo dejamos en este caso plano y lo que vamos a recortar es ya con un low pass filter, es decir, vamos a a quitar todo el agudo que, que nos va a dar el otro micro es decir, lo que estamos buscando con el caja que es el golpe de maza y el tonito más, más agudo ¿no? entonces lo que hacemos es pues a partir de 800, 700 incluso si queréis, si queréis menos pues eh, le dejamos de, de escuchar porque ahí vamos a tener el, el otro micro ¿no? vamos a dejar por ejemplo 750 ¿vale? entonces ahora vamos a escuchar el, el otro el de dentro ¿no? A que si aquí si oís y escucháis, aquí lo que tenemos es pues eso, todo tipo de, de frecuencias agudas. Aquí lo tenía cortado, le voy a quitar el, el ecualizador. Esto es lo que está recogiendo. Si veis, también recoge toda esa sensación de, de graves. ¿no? no llega tan abajo como el, el 340, pero recoge muy bien el bombo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recortar esa parte de graves que nos va a dar el.. el el 340 de levit vale lo podemos poner pues en 200 210 aproximadamente vale y luego una cosa muy importante es en, en una frecuencia muy especial que todos conocemos en bombos sobre los 300 400 que es ese cartón que escucháis pues es básicamente mandarle mandarle para abajo vale lo que hacemos es una, una muy muy finita intentando buscar Exactamente el es acartonado para que no pierda otros y lo mandamos para abajo. ¿no? Lo que hacemos luego es la frecuencia es ir buscando. Aquí lo hacemos muy exagerado. Incluso si lo exageráis, se busca mucho mejor. ¿no? vale y luego en 6000 o por ahí que es, depende de la canción que hagáis no que es donde está la esta cosita alta que da el boom que le da el, el toque en mil y pico tenéis ya el, la maza pero eso solo, solo si tenéis un, un pedal de o un micrófono perdona para hacerlo como aquí lo tenemos nos está dando los mil por todos lados si lo escucháis vale entonces vamos a, si queréis ahora, a, a, seguir escu a seguir escuchándolo, los bombos, y vemos cómo vamos mezclando los dos por ecualización. ¿vale? Eh, en principio vamos a utilizar el, el bombo que nos da el grave, que va a ser el, el sonido fundamental del, del bombo. Y a partir de ahí lo que hacemos es, es eh, mezclando la maza para que nos dé agudo y vamos viendo lo que necesitamos, ¿no? Pues si acaso hay a lo mejor que, bueno, pues que bueno, dar un poquito agudos en la zona de, del grave y demás, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Ves? por ahí más o menos te da sonar bien, mira la diferencia. Aquí veis nada más, graves, incluso graves, y de repente le metéis el, el del bombo de la masa y hace como que rellena de repente el golpe del bombo, ¿no? ¿Vale? Y ahí tenemos más o menos el, el bombo en ecualización, ¿vale? Puedes hacer la mezcla como queráis, más bajita, menos pegada, más pegada, al revés, incluso que sea lo grave lo que. Lo que en este caso, bueno, de alguna manera es prepondere, pero aquí lo, lo ideal es ese sonido de, de graves, ¿no? que lo tengáis ahí bien definido y que la parte de aguda como, que sea como un complemento, ¿no? porque en realidad luego te haga que suene bastante bien el bombo. ¿no? vale bueno y a partir de ahí, a partir de esto lo que vamos a hacer también es eh, comprimirlos ¿no? que es muy importante en el, en el bombo esto podríamos hacer un, un, un grupo en un auxiliar y comprimirlos allí porque son dos pero si sí que lo que hacemos aquí es en las dinámicas de aquí pues comprimimos aquí el, el, el bombo vale entonces vamos a bajar tres Hall hasta que, hasta que vaya entrando de la masa que la hacemos bastante comprimida y luego lo que hacemos en, en, el, en la parte grave ¿no? Ahí en los subgraves Y en, este, en la ecualización siempre conviene, una vez que hayáis hecho la compresión, retocar un poquito la ecualización la en función de lo que, de lo que estáis viendo. ¿no? Entonces, aquí en este caso, que tenemos los tres hacia abajo, y aquí lo que vemos es un poquito a subir hacia la zona de los 60, por ahí. Vale, entonces, bueno, por pues más o menos esto es eh, sea la ecualización y la, y la compresión en en el bombo lo vemos que hemos grabado y luego bueno lógicamente luego tenemos que ir retocando sobre todo los overheads cuando entremos y, y otros van a recoger a lo mejor un poquito de maza y tenemos que ir recogiendo quizás o recortando un poquito la maza dándole otro, otro carácter no entonces bueno vamos a si queréis a, a escucharlos un, un ratito como han quedado y, y bueno pues en el siguiente vídeo si queréis vemos ya las cajas, ya están incluso una sola vez y vamos viendo el resto de elementos para darle luego lo que sería el sonido en crudo ¿no? de por eso, igualaciones de delays eh, compresión, ecualización eh, importante luego igual, igualarlo todo al, al overhead cuando lo tratemos en realidad yo lo que a hacer es bombo caja y me salto directamente a los overheads ahí modifico delays en función de la distancia al overheads y ya continúo con, con el resto ¿no? entonces bueno, vamos a escuchar un poco cómo, cómo ha quedado y, y en el próximo vídeo pues vemos la, la caja y, y en el siguiente la overhead. Bueno, pues eso es como, en, como hicimos el, el bombo, como lo grabamos y, y hemos visto cómo se puede ecualizar, cómo se puede utilizar dos micros para que los utilicéis de forma de casi de ecualización, ¿no? entonces lo separáis en frecuencias, le quitáis alguna cosilla de la que molesta le acentuáis un poquito en función del tipo de, de canción, en este caso la de rock y por lo tanto había que darle también a la maza y un poquito arriba a los 6000 y conservando ese grave profundo también para rock. Y, y bueno, pues en el siguiente vídeo vemos la caja como lo hicimos, también con dos micros. Y, y después vemos los, los overheads y, y continuamos. Un saludo a todos.